¿Bolivia es un país de oportunidades? Nosotros creemos que sí, pero no basta con decirlo, vamos a demostrarlo. Por eso fuimos a conocer a bolivianos y bolivianas que han cumplido el sueño de la casa propia y a empresarios que han logrado el apoyo para ampliar su negocio y llevar adelante su empresa. Mi nombre es Alejandra García, estamos en la ciudad de Cochabamba. Mi nombre es Gladys Catari Condori, eh... Soy maestra. Mi nombre es Elmer Ortuño Angulo. Me llamo Patricia Choque. Estamos en Warnes. Me llamo Marcial apaza pasa Me llamo Rolando apaza pasa Soy un productor de hortalizas. Y ahorita me encuentro en mi carpa solar. Vivimos aquí en Cantapa. Hasta el 2006 era imposible acceder a un crédito de vivienda sin garantía y cuota inicial. Vivíamos en la zona de Linde donde es actualmente ahora donde es mi fábrica, en la casa de mi sueño. En, en una habitación. Yo y mi familia compartíamos todo eso, vivíamos algo incómodo. Yo antes trabajaba actualmente de ayudante de albañil, lo que yo ganaba semanal se iba solamente en alimento y no podía yo darles un hogar a mis hijos ni comprar un lote, ¿no? un poco incómodo, ¿no? Por lo que es, eran varios vecinos, a veces no se podía hacer ni una bulla, pero así he vivido porque no teníamos plata para comprarnos una casa y vivíamos en una zona como le digo con poca luz, incómodo, los chicos no estaban muy contentos, llegaba fin de semana y teníamos que salir donde sea porque en casa no nos podíamos quedar. De una u otra manera había choque con ellos, donde uno se siente triste porque uno tiene que aguantarse porque no es su casa de uno propio. Vivíamos antes en la casa de, del hermano de mi papá y vivíamos a hartos mi abuela también vivía allá en la casa. La necesidad de de vivir tranquilas en una casa tal vez donde ya no nadie nos riña o que mis, las nenas puedan estar tranquilas por ese motivo era mi necesidad de comprar más que todo de buscar otra casa para los productores la situación era muy parecida nadie creía en ellos las necesidades eran varias nosotros necesitábamos equiparnos de herramienta que sea eficaz para la producción Teníamos más demanda de pan y teníamos que producir un poquito más y no nos alcanzaba nuestro horno, era pequeño. Para mejorar o para tecnificar no teníamos recursos económicos, sino que eh, al, al alcance de nuestro bolsillo hemos construido unas carpas uh, así con callapos y nada más, ¿no? Sin el riego, nada. Yo pintaba gas, por ejemplo, veía una garrafita ahí que estaba, ¿no ve? Necesito pintaba y, ahí es más peligroso que... Pues, gas peligroso para los pulmones, ¿no? Y no, no podía comprar ninguna compresora. Antes trabajaba con este tejidito, con este telarcito. Y eso que nosotros, este, nosotros hemos realizado, este Iliagua Telar, es nuestra obra. Para muchas familias y productores, todo esto cambió con una ley. El 2013, con la Ley de Servicios Financieros, el Gobierno Nacional rayó la cancha para que las entidades financieras cumplan una función social y productiva. Ley de Servicios Financieros Crédito de Vivienda de Interés Social y Crédito Productivo lo que queríamos era este, tener nuestra propia casa más que todo por nuestros hijos porque ya iban creciendo, ya eran grandecitos, necesitaban su espacio. Y así no podían de dónde traer fondos, ¿no? A golpe para comprar más este, máquinas y materiales. Entonces, eh, por mediante información de noticias me he enterado que había crédito. Me, me decido así de la noche a la mañana, el año pasado en, en diciembre, He venido de la casa y, bueno, yo dije ya, intentaré, clarito será que sí, que no. No dormíamos con ese pensamiento y el deseo era de que vivir en esta casa, vivir algo cómodamente de lo que vivíamos anteriormente, yo mis hijos, esa ilusión. Los intereses no eran muchos y dijimos nosotros, en vez de pagar el alquiler, que es ya plata perdida, ¿por qué no paga? sacamos el crédito y se aumenta un poco y va a ser nuestro? Así se abrieron las puertas de la casa propia para muchas familias y se dio el impulso para que productores y emprendedores alcancen sus metas. Con el crédito de vivienda de interés social, muchas familias accedieron a un crédito para tener casa propia sin cuota inicial y con tasa de interés fija regulada desde el gobierno. Yo, para serles sincera, la verdad es que yo dudaba ¿no? que saliera ese crédito, pero... Pero mi esposo me decía, no, no te preocupes, va a salir, vamos a tener nuestra propia casa. En realidad yo no pensaba que me iban a aprobar. Yo y mi esposa ya más anterior vinimos aquí a verlo, ¿no? Con muchos deseos, nos contó tanto, eso, cuánto deseábamos, pero hemos dicho, bueno, quizás el banco nos facilite o no, veremos. Primero me llamaron a mí, yo me enteré, me dijeron que el crédito ya estaba aprobado, la alegría era inmensa, como se podrán imaginar, de no tener nada. A que te digan, si sí, vas a tener algo, te va a costar, lo tienes que pagar cada mes. Pero seamos realistas, todos gastamos el sueldo igual, o sea, y al final no tienes nada. Esto, es, esto era una ayuda, estaba muy, muy contenta. Gracias a esta medida, hasta el año 2017, 48 mil familias viven en casa propia. Mamá, estoy en mi casa, estoy en mi casa. guay gritaba, corría para allá, corría para allá, mi hijito. Y esa es su vida ahora de él, cuando viene. Es una satisfacción, una alegría, felicidad. En realidad, una, una emoción grande el, que, el momento que nos han aceptado el crédito. ¿no? A poco tiempo, de repente, nos entregó la llave. Nos hemos puesto... Yo mismo no podía llegar a creer que esto es mío. Mis hijos empezaron a escoger sus habitaciones. Ha sido una alegría muy lindo al ver que es nuestro. Daban ganas de llorar, de decir, de felicidad. Lo único que hice es llorar de alegría y dije, mejor no aviso a nadie y llego a la casa y les voy a avisar a todos. Justo salió el crédito para el día de mi cumpleaños, ya se aprobó justo para el día de mi cumpleaños. Entonces yo, mi cumpleaños de mí es el primero de julio. Entonces me dijeron ya que el 30 ya me hicieron el desembolso todo, entonces yo me vine acá el 30 directamente y al día siguiente yo me levanté acá y a pesar que estaban todas las cosas empaquetadas, embaladas. Yo fui y le di un beso a la, a la puerta. <risa> o sea, me, porque era como, para, era como un regalo de cumpleaños, más o menos. Ahora veamos cómo el crédito productivo también ha transformado la economía del sector productivo del país. El crédito productivo fue creado para impulsar y desarrollar el trabajo de los productores. Empezamos así, de a poco, un hornito pequeño, un hornito más grande. He vendido una vaca para... Conocí una carpa chiquita, eh, pequeñita. Tenía un cuartito nomás y no teníamos campo, nada, teníamos para ampliar más. Por ejemplo, teníamos, no teníamos ni baño, nada. Y mira, ya hemos construido, hemos avanzado. y Antes nunca no tenía compresora. Y nosotros queremos mejorar para hacer una exportación de este de artesanía. Necesitaba muchas mucha este, herramientas más que todo, ¿no? También materiales mucho más mejor porque tiene... Eh, ya he podido hacer cantidad. Vendiendo mi primera venta me compré dos kilos. Así sucesivamente he ido creciendo la máquina bordadora y la torceladora automática. Es lo primordial que yo quiero ahorita yo para la máquina solita torcela. La bordadora también solita va a bordar. Entonces yo ya me voy a dedicar en tejer. Y gracias al BDP y a ese crédito productivo. Hemos mejorado nuestras carpas con sistema de riego, agoteo y así también la estructura del carpa, ¿no? Hemos soldado el fierro, hemos vaciado los sobrecimientos. La Ley de Servicios Financieros estableció que los bancos destinen una parte de sus utilidades para crear un fondo que cubre hasta el 50% de la garantía que solicitan las entidades bancarias al productor. Hoy, Empresarios grandes, medianos y pequeños pueden disponer de este fondo de garantía, que además no tiene ningún costo para el productor. El crédito productivo me ha facilitado crecer porque de esa manera obtuvimos el horno, podíamos meter más cantidad de panes y llegar a repartir a otros barrios, llevar y abastecer más pedidos que teníamos. Antes teníamos una soldadura de arco, luego empezamos con la micmac, Ahora ya tenemos equipos de punto, eh, tenemos también equipos de soldadura de acero inoxidable y las, la pintura, ¿no? so, lo que es la pintura electrostática, los hornos de, de cocción. Y aquí en es amplio, mira, por ahí lo ya hay, hay para bastante, mira esa madera, ven allá para pintar hasta allá para pintar, entonces pues, bastante esa producción. Al mes tenía, digamos, 100 cabezas y ahora se ha incrementado unos 70 cabezas más así, con ese crédito. Con estas medidas, el Gobierno Nacional ha impulsado el sector productivo y ha transformado la vida de muchos productores. En este crédito que he obtenido, doy las gracias que he comprado el telar, he comprado la torceladora y también he aumentado mi materia prima y mercadería. Estoy saliendo ya, ahora ya un poco, ya estoy más segura que en mi puesto ya no me va a faltar el producto. Hasta aquí hemos sido testigos cómo el crédito productivo se convirtió en la mejor herramienta para transformar la vida productiva del país. Mis planes es eh, engrandar más, más grande, más grande. Entonces, eh, todavía me faltan máquinas. Y hay presenta requisitos y estoy solicitando para futuras este, máquinas de motocultor y tanto de salas de procesamiento hasta este, embolsado. Y vimos también... Cómo el crédito de vivienda de interés social, ha permitido que muchas familias abran las puertas de una casa propia. Es una experiencia que uno tiene que vivir de ese momento y nosotros sí lo hemos vivido. Sí, no, y es, es, es, es, es bien alegre porque nosotros estamos solitos aquí. No es lo mismo que si nuestros papás hubieran estado, nuestros hermanos, para correr y decir, mira, hay esto así. Siempre estamos, hemos ido apegados a la familia Hay sol, hemos dicho Hay luz, ya no está oscuro luz. Es que donde vivíamos era oscuro Aquí y nos dábamos cuenta De que aquí por eso se paga en esta ciudad Y estábamos muy, muy contentos pues, Hemos despertado, nadie quería levantarse Antes todos queríamos salir Porque no nos gustaba la casa En cambio ahora todos querían seguir en la casa Nadie quiere salir o Fin de semana no, hay que quedarse sí. Felicidad, tranquilidad Bienestar. Realización. Se ve reflejado en los rostros y en la vida de familias y productores. Bolivia es un país estable, en crecimiento y con muchas oportunidades. Esto solo es posible con un modelo económico hecho por bolivianos para bolivianos, para que vivan y produzcan con todas las de la ley. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.